Rafael Oscar Ureña recibió dos disparos en las piernas de personas aún sin identificar quienes le robaron la suma de 76 mil pesos en el municipio de Salcedo la víctima narra cómo ocurrió el hecho yo, yo estaba Míreme en el trabajo uh -huh. y y se sí. aparecieron dos dos camas, pero estaban con su su tarea. Mm. Yo no pude ejercer nada. ¿Qué te trabaja? Bueno, ¿A agricultura. ¿Agricultura? Mm. ¿Dónde pasó en el? ¿Y cuándo? Allá en la propiedad. ¿Allá dónde? En Monte en, en Adentro, allá. En aquí se ¿Qué le llevaron? ¿Qué le hicieron? Eh, no, me cañonel. ¿Usted se resistió? que el, el, el, el, el me llegaron de sorpresa y, y, y el que tiene un palo tira con un palo y si tiene un colín tira con el colín. Sí. Exacto. Y yo tiré y ahí voy pues, se guiamos. Pero yo no tuve oportunidad de manada. nada. ¿Qué le sustrearon? Me, me dieron los tiros y me metí en la mano a los bolsillos, se ¿Qué le llevaron? ¿Cuánto le llevaron? Un 76 mil pesos. En cámara, Juran González para NTN, Joanny Cordero.